Buenas tardes, bienvenidos a mi muro, a la, al repaso de mi colección Llueve del año 2018. Y bueno, pues este año fue un año un poquito fuerte y bueno, las canciones...

Estoy bastante contento con las canciones que salieron este año. Entonces, bueno, lo que hay son muchos talleres, lógicamente, porque en aquel año todavía hacíamos muchos talleres. <coughs> Perdón. Total, que... Voy a empezar... Bueno, voy a empezar agradeciendo el estar aquí

no quiero empezar antes de las 7 porque pues quede en empezar a las 7 falta un minuto todavía entonces bueno pues como veréis he puesto por aquí discos de muchos compañeros y, y un poco el, el espíritu de, de libertad 8 que es un poco lo que también tengo ahí fotos de

de fotos que ha que ha habido que ha ido, han ido saliendo en el micro y bueno más o menos para crearme un ambiente un poco más bueno pues voy a empezar voy a levantar por aquí claro, que, la verdad es que ahí no se aprecia mucho tengo aquí las dos en punto Carlos Angola

Javier Serrano, Silné, eh, este es Enrique Sánchez, Diego Cruz, eh, Alberto Alcalá, el grupo de Goico, por aquí están los, los jefes de Dudas Pop, por ahí Ángel Calvo. Eh,

Juan, Juan Fernández Fernández, bueno, están mis compis. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar, que no quiero daros mucho el rollo. Voy a empezar con, una con la primera canción que se hizo, el primer taller que se hizo aquel año, que se llamó Enero, lógicamente, y que hubo unos temas muy, muy chulos. Bueno, vamos a ver si ahora se oye un poquito...

No sé qué tal se oirá porque yo soy un desastre con el sonido, pero bueno, a lo mejor está un poco distorsionado, hay demasiada, demasiada, demasiado volumen, pero bueno, intentaré no pegarle fuerte. Pues este taller se llamaba Enero y es de Enero, lógicamente. A ver si me sale.

utilizaba la púa. Un poco bajito, es que me da miedo darle un poquito de caña. A ver...

a ver, problemas con la conexión, eh, se corta un poquito, dice, pues, pues no sé, vamos a ver si el vídeo yo creo que quedará bien, pero espero que la señal llegue bien, bueno, según yo iré viendo a ver qué tal me vais contando, vale, venga, voy pegando.

diciembre, con sonidos de campana, todo no parece posible al empezar la madrugada, chin chin besos abrazos y brillos en la mirada que se convierten

Llegando la mañana Llega enero, llega enero Tal vez esta vez el contador se ponga cero Llega enero, llega enero Tal vez esta vez el contador se ponga cero

va a ser frío

se realizó, no tengo la fecha, bueno la siguiente también es de otro taller, este taller se llamaba, fue el taller de febrero, hacíamos un taller por mes, este se llamaba el taller fantasma, eh, era el taller fantasma porque teóricamente nadie hablaba del taller, no iba a existir, nadie decía que iba a haber taller

Y la temática de todas las, las cuestiones eran, eran pues eso, los fantasmas. Entonces yo hice dos canciones. Esas cosas que pasan, que te pones a hacer canciones y como entonces todavía nos daban mucho tiempo, pues, bueno, pues me salieron dos. Y como no sabía con cuál quedarme, pues presenté uno y, como, y al día siguiente presenté la otra. Entonces esta canción se llama Ellos.

Eh, yo acababa, bueno, en el año 2016 falleció mi tía y mi madrina, mi madre, así, y el año 2017 falleció mi padre, entonces en 2018 pues yo estaba un poco así, y entonces esta canción se llama Ellos iba va dedicada pues, a Ellos. <tose>

Que el chaval atravesaba el portal a todo correr no fuera a ser que eso esta vez le llegara a coger ese escalofrío que le acompañó hasta bien mayor eran ellos sombras sin cara en la magia sin límites de la infancia

Pues entró en la lucha por ser mayor, los creía ver hasta el amanecer a su alrededor. Pero era solo el miedo a no ser lo que se esperaba de él. Eran ellos los miedos de otros que le impedían crecer.

Llegó el tiempo sin tiempo, la vorágine de la vida sin vida, hasta que abandoné la cuesta de su vida y me encontré huérfano y sin prisa. Ahora con los años ellos han cambiado también,

tienen el nombre, la cara, los gestos de los seres que amé. Les hablo en mi mente sin miedo y a veces les veo. Al doblar una esquina, al mirar el espejo, entonces sonrío y les digo que les echo de menos.

porque se agarran los viejos a que después de la vida nos veremos de nuevo lo que nos salva del dolor es lo que no podemos asegurar ni negar si habrá o no algo luego si habrá o no

bueno, pero como era esta canción era demasiado seria, pues me salió otra. Y esta canción es un poco, está dedicada un poco a los tibios, a los tibios, bueno a los tibios, a los que andan, a los que nadan y guardan la ropa, ¿no? Que...

Pues eso, que no se mojan y que andan por la vida así. Entonces de, es, de eso va esta canción. Se llama... Te había puesto falta, pero bueno, vale, nunca es tarde. Entonces, esta canción se llama Medio-Medio. A ver si me sale... Además he descubierto una cosa muy simpática.

cuando vio la luz, pues no fue a su encuentro, hizo lo que siempre hacía, es decir, quedarse quieto.

era medio medio que era pues eso bueno la siguiente canción la hice en marzo cuando llevábamos seis meses llevaba sin llover y por fin llovió no sé si os acordáis de aquello pero fue

y también por otro lado fue cuando surgió el movimiento feminista, así fue en toda su fuerza y empezaron las manifestaciones del 8M y entonces pues yo hice esta canción que se llama Llueve y da título a la colección.

de amenazas por fin llueve nos da un respiro un poco de esperanza

Sin mirar el precio mientras se pasan las horas hablando de lo mal que les va.

every time

¡Gracias! Que...

estoy un poco mosqueado porque esto empezó a vibrar y no sé si os está llegando, os está afectando solamente soy yo el que lo sufre bueno pues este era un, un hit es una canción que he cantado en todos mis conciertos porque me gusta especialmente y bueno creo que me quedó bien

bueno, la siguiente canción tiene su historia. Eh, hubo un, un evento, es que Beatriz, nuestra querida Beatriz, hizo una exposición llena de, de, de, de imágenes de planetas, eh, dibujos raros, mm, eh, y era muy en plan femenino. ¿no? Y entonces...

Eh, entonces eh, la cuestión es que la palabra coño era reivindicativa y entonces digamos que yo la incorporé a, a esta canción que hice para la presentación de esa exposición. Eh, ya digo, era todo

temas de la mujer y temas del universo. Entonces yo hice esta canción que se llama Universo. A ver qué tal me sale. Este es el problema que estoy teniendo. Y la cuerda que está vibrando...

No sé por qué. Eso es que hay algo por ahí que se acopla. Venga, vamos allá.

conciencia de dónde vamos, de dónde estamos, de lo que somos los seres humanos. Por eso es que ciertas noches, cuando el alma está tan despierta, abandona mis huesos

en busca de las esferas, a tan solo un esfuerzo encuentra la belleza, allá el hogar de las certezas vive nuestra conciencia

El que está detrás de todo esto. Una, tengo tus discos por aquí puestos, ¿eh? Por ahí tengo algunos y otros por aquí. parece que ahí arriba, ahí tengo también. Eh, es que hoy me he querido rodear de, de vosotros, de esta gente maravillosa que forma el, el micro abierto de Libertad 8.

Bueno, la siguiente canción también es de otro taller. Este fue el 26 de marzo. Eh, el taller se llamaba La gente. Y entonces yo hice. hice esta, que habla un poco. bueno, la intención. es un poco hablar de. pues eso, de, de cómo la vida te. te va

va cambiando y por otro lado pues que que yo creo que yo no sé creo que ya me habéis oído muchas veces decir que yo no creo en la bondad yo creo en la inteligencia creo que la bondad es la forma in, más inteligente de vivir eh, hacer el bien aparte de, lo, de los beneficios que te reporta las endorfinas esas cosas pues también hace que la gente que está a tu alrededor

esté feliz, esté a gusto, esté contenta y entonces a ti te hacen la vida mucho mejor entonces la bondad no es solamente no es una cosa así, hombre, siempre hay gente buena ya como digo después pero, pero la bondad es una, es una cosa yo creo que es una cualidad de la inteligencia los que dicen que son inteligentes y son malos a lo mejor no es que no son inteligentes a lo mejor es que están muy dañados porque la vida también puede hacerte mucho daño

y hay que ser muy fuerte para aguantar. Pero aquí estamos y aquí seguimos. Bueno, taller La Gente. Y esta canción se llama La Gente. Si empiezo bien y soy capaz de tocarla bien. Sí, efectivamente Ernesto, eso le decía mi abuela. Hacer el bien, haz el bien y no mires aquí.

Y es que ya no me creo que sea el centro de lo que importa

Ser buena, la gente que sabe ser alma, la gente que sabe ser bella, sentir que vuela la sonrisa en la cara, la gente que teme que la tierra sea

arma de la inteligencia que le permite confiar en no sentirse sola nunca, saber apreciar lo que la vida le da para llenar esos cajoncillos con forma de segundo que construyen la existencia y el alma de la gente.

Una, Isa. Bueno, vamos a ver, sigamos. Bueno, la canción que viene ahora, eh, he pensado en Juan Antonio, he podido evitarlo. Está está basada, bueno, está basada, está inspirada en una canción de Jean Bautista Humet, esa que dice que aún no soy yo, que aún no soy yo. Y entonces esta canción más o menos va por ahí.

Y dice, se llama Adueñarse de mí. Y más o menos pues, pues viene a decir eso. Esta canción no me queda más remedio que dedicársela a la Mónica, la que fue pareja de Fernando Marcena, que se nos fue. Que esta chica, bueno, pues un, me acuerdo de una noche en el, en el respiro que estuvimos cantando esta canción los, los tres. Bueno

tres, con ellas haciendo voces y la estuvimos cantando, entonces no me queda más remedio que dedicársela a ella y por supuesto a Fernanda, por supuesto. Esta canción se llama Dueñarme de mí, a ver si me sale.

de las depredadoras. Alimento mi lobo bueno, por si sirviera de algo, aunque frecuento ciertos antros de dudosa castidad, pero a veces es ese ser iracundo que vive en mí rompe las normas, las reglas, logra salir.

Advertirme de que no todo está bien, que tengo que insistir que aún no logré.

que no hay ninguna canción de momento no hay ninguna canción que haya nacido a su aire, todas son de, de alguna sí, claro que estaba Andreas ¿no? Isa, estábamos allí en el respiro bueno, la siguiente canción es de otro taller que se llamó Despertar en un minuto este fue en mayo y mmm, había que componer una canción sobre el despertar y que durase un minuto

entonces yo compuse esta, Tanto soñar. Esta canción, perdón, esta canción, bueno, pues, pues la voy a cantar más lenta, porque ahora que ya no tengo que cantarla en un minuto, pues es que aquello fue como, yo qué sé, como en los, el camarote de los hermanos Marx, ¿no? aquello todo se caía, los acordes no salían, me trababa, bueno, horrible. Voy A ver si yendo más lento no me trabo.

ponerse a salvo, refugiarse en la futilidad Del amor reconstruido con trozos de recuerdos, pedazos de deseos Días de desierto, espejismos en espejos, rastros de sueños Tantos años han creado tantas capas de miedo y comodidad Que el espejo parece bastar pero no es verdad, sabes que no es verdad

Ahora la vida está en la partida y te enfrentas a tu alma, van cayendo las capas. Los rastros de desierto, espejismos en espejos, quizás sea lo correcto empezar a despertar.

Andreas me pidió, me pidió que la acompañase en, su, en la poesía que hizo para, para el taller Despertar en un minuto. Su canción se llamaba Despierta, o sea, su, su poema, era un soneto y se llamaba Despierta. Entonces yo hice una música, pero hice trampa, porque al mismo tiempo que hice la música, o sea, que hice el acompañamiento, hice la canción. Y entonces al final pues hice la canción, entonces este es su poema,

y esta es mi, mi versión, a ver qué tal me sale. Si quieres despertar de tu barbecho, atiende a tu latido y si aún te late, riega de primavera el granate del río que se seca ya en tu lecho.

Reconstruye el despiece de tu pecho, que el nudo de la mente se desate y siente como tu alma de primate se queda absorta ante el celeste techo. Despierta que la luz está escasa y el tiempo hacia la muerte.

pasa nada, pero todo pasa. Abraza, besa, siente y poetiza y acepta con tu muerte tu vida que al abraza le siga en su destello la ceniza.

Este era el, el despierta de, de Andreas Calvadán. Eh, espero que se esté oyendo bien, que no haya cortes y eso, porque no tengo ni idea de cómo va. Bueno, la siguiente canción eh, explico aquí que me encontré con un piquín eh, basado en, en adueñarme de mí y me gustó mucho. Y entonces

pues mmm, lo adapté a esta canción que habla un poco de que... A ver, aquí hay gente que piensa que yo no tengo razón, pero esta es mi opinión, ¿vale? Y yo la expreso y ya está. Yo creo que el feminismo está bien, es una necesidad y tal, pero si no hubiera salido el feminismo, hubiera tenido que salir. Quiero decir que los tiempos nos han empujado

siempre hacia adelante y entonces eh, nosotros creemos que cambiamos la vida y cambiamos el mundo pero realmente yo creo que no, que es la historia la que nos, la que hace que entremos y hagamos las cosas que hay que hacer. Mm, Alguien descubre casualmente pues que cómo funciona inter, bueno, internet, eh, un ordenador y entonces empieza a que genera un ordenador. Alguien crea

lo cuántico y entonces los ordenadores corren más deprisa entonces funciona una cosa que se llama el big data y entonces con el big data empezamos a automatizar cosas sin darnos cuenta la vida nos empuja yo decía que el que tuvo la maravillosa idea de inventar la lavadora y la aspiradora fue quien más hizo por la liberación de la mujer aunque me van a llover las hostias ya lo sé

pero yo creo que sí, que, que esas, esas cosas son las que nos empujan a, hacia adelante. ¿no? Que sí, que está muy bien, que la liberación de la mujer, yo, yo siempre lo digo, a ver, cuidado, que antes del 36 la mujer tenía una liberación bestial y luego el franquismo acabó con ella, o sea, se la cargó. Y hemos vuelto a intentar recuperar. Y vamos avanzando, cada vez vamos avanzando más. Por supuesto que ahora la mujer y el hombre

somos mucho más libres de lo que éramos antes porque también el progreso nos, nos ayuda bueno y no me voy a enrollar más que joder ya está bien te da el coñazo. Que, que nos ponen un pulpito bueno pues lo que decía que el picking este de, de pues entonces me sirvió para esto a ver

otras en las cunetas, los verdugos falangistas, los gritos independentistas, las damas depredadoras, los violadores engallados y los niños africanos y sus muertes rutinarias espantosas, sopla el viento de la historia

forma esta sociedad nos usa como granos de arena a nosotros solo nos queda erosionar y pasar Mientras que los gobernantes se pelean por fronteras se atizan con las banderas

yo no entiendo el hambre, mientras las apuestas corren, y los científicos se emigran, y los maestros se arruinan, M. Rajoy abre otro sobre.

Que luchemos, pero aún así nos empeñamos en guerras que no empezamos, que tampoco acabaremos. Mejor bandera es la razón, mejor himno la alegría, mejor guerrero el humanista, mejor patria el corazón. Sopla el viento de la historia.

Nos usa como granos de arena A nosotros solo nos queda Erosionar y pasar

si sí, no estoy de acuerdo con las cosas que he dicho, pero pero bueno, es mi, es, es mi opinión. A mí me, me gusta pensar. Y como me gusta pensar, pues me gusta buscar soluciones a las cosas. Y qué bien nos iría si todos fuéramos más tranquilos, ¿verdad? Si no nos fuéramos peleando por todo. Bueno, esto se acaba, señores. Eh, me quedan dos. Eh,

bueno, esta canción que viene ahora eh, en un taller, en un taller, no, en un micro, dije, bueno, pues en los regalos, ¿sabéis? al final del, de los micros sorteamos, sorteábamos cosas, y sortearemos cosas, y entonces yo sorteé una canción, hacer una canción de alguien, eh, que alguien me dijera. Y entonces Andrés Sudón dijo...

Jolín, si me hubiera tocado a mí, te hubiera pedido una canción sobre la vida diaria del oso polar. Y entonces yo recogí el guante y a la semana siguiente traje esta canción que se llama La vida diaria del oso polar y que espero que os guste. <tose> <tose>

Disfruta cazando y recorriendo aquella inmensidad. La vida día a día de oso polar parece estar a punto de finiquitar.

El tratamiento global de los turistas, el petróleo y nuestra voraz comodidad.

tiempo. Bueno y acabamos con el hit Kilómetros. Sí, yo también tengo una canción que se llama Kilómetros que fue de un taller de julio llamado Kilómetros y con esta no sé si alguien pidió encuentro, no me acuerdo eh, bueno luego cantaré encuentro porque me parece que alguien la

Elastizate Joder, Ernesto Dices unos palabras que nadie no os que te entienda A ver Bueno, pues voy a A tocar kilómetros a ver, a ver qué tal me sale Lo que me gusta de esta canción Es que básicamente solo tiene tres acordes Una pequeña variación

Al cabo del tiempo desde aquel día en que echaste a andar Que fueron tantos los kilómetros que hoy ya no puedes pensar, Porque la calle es la misma y la casa pero ya nadie está Los kilómetros no fueron una línea en la tierra sino un túnel temporal Haces kilómetros

es caminar

Eh, alguien me pidió que las ocho justas, bueno, pero alguien me pidió que cantase Encuentro mm, y espero que, que lo esté oyendo. A ver, a ver si, si me sale.

Cuando quise recordar

Pues nada, esto ha sido todo. Eh, bueno, ya sabéis que, que encuentro es se refiere a cualquier encuentro de esos que te cambian la vida. Pues un hijo que tienes, la persona que, que te va a llenar el resto de los días de tu vida, eh, yo qué sé, un trabajo que de pronto descubres que eso era lo que te gustaba hacer y, y te pasas la vida haciéndolo ya, etcétera, etcétera

o llegar a un micro abierto y conoceros a vosotros. Toma ya el peloteo, es verdad. Para mí habéis supuesto un encuentro de estos. Eh, pues nada, eh, agradeceros el haber estado aquí. Eh, el jueves que viene creo que voy a abordar una colección del, del año pasado, para ir saltando, no hacerlas así cronológicamente. Y entonces, bueno...

Aquí, aquí nos veremos y aquí, aquí estaremos vale pues nada, lo he dicho un beso para todos y gracias de nuevo